En realidad esta búsqueda ya tiene un camino de 13 años, desde que me enteré que soy adoptada, pero en realidad soy apropiada. Es decir, mi eh, partida de nacimiento es apócrifa, figuran mis padres eh, de crianza como biológicos cuando no lo son. Me enteré por una tía al fallecer mi madre de crianza, me entero que estoy adoptada. Y al comenzar esta búsqueda hace tantos años atrás, eh, me doy cuenta a partir de, de, de otras personas que también me ayudaron con documentación de que mi partida de nacimiento es apócrifa entonces yo nunca puedo acceder a papeles de adopción como cualquier otra persona que está adoptada legalmente eh, entonces bueno, a partir de eso eh, primero fue una búsqueda pasiva, tranquila y en pandemia muy probable como no se haya pasado a muchos, en pandemia floraron todas estas ...estas cosas que nos faltan... ...estas cosas que necesitamos... ...y entre ellas, bueno... ...fue esta mi, mi origen... Y, ...y ahí en esta búsqueda activa... ...me hice... ...en el ADN... ...un ADN que es de Family Tree... ...este ADN... es ...un ADN que queda en un banco genético... ...y va comparando... ...continuamente con otras personas... ...en forma internacional... Eh, ...y después, por otro lado la documentación, el boca en boca. En mi caso, por ejemplo, eh, tíos, eh, primos, no saben nada y con el correr del tiempo ya van falleciendo muchos de ellos como si alguno la tuviera la verdad o la supiera o la recordara. Tampoco hubo forma de que me lo dijera. San Juan me lo dijeron siempre, en figura de figuras sobre de nacimiento mis padres de crianza siempre me dijeron que era San Juan. el Digamos un poco la, la historia era que mi madre estaba embarazada, mi padre, este es un dato que quiero hacer hincapié, mi papá eh, de crianza, es eh, Mario José Mieli, él era viajante de comercio, ...con productos para fotografía... ...en los años 70... ...y viajaba siempre al interior... ...y él en esa época viajaba... ...para la empresa Aromo... ...sociedad anónima... ...allá en Buenos Aires... ...capital federal... ...le había... ...la empresa le había dado... ...un auto... ...un chévere de 400... ...color plateado... ...y él re recorría... ...todo lo que eran los pueblos del interior... ...venía a San Juan... Eh, ...constantemente... Y, y bueno, aparentemente el cuento que me hacían era que mamá estando embarazada, papá le surgió un viaje y trajo a mamá acá para que si surgía el parto que fuera acá en San Juan y por supuesto su el parto parte, por eso yo nací en San Juan.